Pues Muy buen día a todas y a todos. Vamos a iniciar este foro con la conferencia del doctor Luis eh, Pedernera Reina. Él, como ya habíamos comentado, es presidente del Comité de los Derechos eh, del Niño. Ha sido también, voy a leer algunos datos curriculares. Luis, si me permites, ha sido secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño eh, en, en su país fue miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Red LAMIC, responsable del área de derechos de la niñez y adolescencia del Instituto de Estudios Legales y Sociales, también asesor en temas de derechos de infancia para organizaciones eh, sociales, fue responsable del curso de especialización de protección jurisdiccional de los derechos del niño para jueces, abogados y fiscales del CONOSUR. Y hoy, además de ser eh, miembro del Comité de los Derechos del Niño, preside este comité y es presidente del mecanismo que coordina eh, las presidencias de los órganos de tratados eh, en Naciones Unidas. Te agradecemos muchísimo, Luis, tu, tu presencia y la presentación que nos vas a hacer de la observación general 24, y también agradecemos muchísimo a la doctora Elena Zabola Garrido, ampliamente conocida en México, es investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social, eh, es maestra en Antropología Social y doctora también por el CIESAS, psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, tiene pues, muchísimas eh, investigaciones que, que han eh, ha meritado distinciones, premios a lo largo de su trayectoria académica, profesional como investigadora, es asesora y ha realizado investigaciones para distintas instancias gubernamentales, pertenece ha eh, pertenecido a, también a consejos eh, consultivos como la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde tuvimos la, la oportunidad de encontrarnos y también en el eh, Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y, eh, bueno, sería complejo enumerar la, las publicaciones de, de Elena, la gran mayoría de ellas relacionadas con temas de justicia, de seguridad, de policía y de adolescentes y niñez en situación de vulnerabilidad. Eh, Elena nos hará favor de hacer un comentario al terminar la presentación. Eh, que nos hará eh, Luis Pedernera del, eh, de la Observación General 24. Pues, eh, sin más, Luis, te doy la palabra y te agradezco muchísimo de nueva cuenta estar con nosotros este día acá. Bueno, eh, buenas tardes desde aquí de Montevideo. Gracias, Ricardo. Primero por la invitación. Eh, Acabo de terminar una reunión en Colombia y lo que tiene la, esta modalidad es que nos instaló la pandemia, es que nos permite eso, pasar de un país al otro rápidamente. Es un gusto estar eh, en, este, en el marco de estas actividades que ustedes están organizando. Me parece fundamental la difusión, la capacitación, la formación permanente, es algo que el comité insiste eh, con los estados. Eh, un gusto señora Elena Azahola de compartir la mesa. Voy a hacer una presentación en términos generales de la observación general. si sí, los invito a leerla. Creo que eh, personalmente estoy muy contento de lo que fue el proceso de trabajo interno de la, de la observación general y lo que en ella se dice. Eh, y, y, y, y lo que más deseamos como miembros del comité es que ella sirva como una orientación a los estados para eh, ir trabajando en la adopción de estándares al, eh, de derechos del niño en las políticas internas. Entonces, como, como evento que se en, enmarca en la difusión de, de esta observación general, es agradecer esta posibilidad. Eh, como antecedente quiero situar algunas cuestiones previas. En 2017, eh, apenas llegado al comité, eh, cuestionamos junto a mi colega sudafricana la forma en que el comité, eh, en, la, en el marco del párrafo sobre justicia juvenil, hablaba de las Sanciones no privativas de libertad y las privativas de libertad. El comité usaba el término medidas alternativas. Nosotros, en, en el marco de la doctrina de derechos del niño, las medidas alternativas de alternativas no tienen nada, porque deben ser la regla. Entonces, seguir marcando desde, la, desde, el, el, el, el, el, el, desde los documentos que lo que debe ser la regla para la Convención de los Derechos del Niño, en, en los documentos aparecía como la alternativa, era reforzar la idea de que la cárcel era, eh, la, eh, es la propuesta de la convención. Y la convención para nada propone la cárcel como primera respuesta, sino como la última por el, y por el menor tiempo posible. Eh, entonces el comité a partir del 2017 empezó a modificar la forma de usar eh, la forma equivocada en que se refería a las sanciones no privativas de libertad. Ustedes pueden ver, y si en algún momento encuentran de que se vuelve a la, a la, a la retórica eh, anterior al 2017, es bueno que lo indiquen, porque hay que corregirlo en los documentos posteriores a 2017. Y El comité empezó a hablar en inglés, eh, nosotros decimos custodial measure, y non-custodial measure. Y también hemos agregado el non-judicial measure, que es el 43B. Hemos separado claramente eh, la, lo privativo de libertad de lo no privativo de libertad y en función de eso hemos empezado a desarrollar Concomitantemente, el comité había decidido eh, comenzar un proceso de revisión de la, de la observación general. El proceso de revisión lo aclaro, es la primera vez que el comité hace una revisión. Eso supuso todos unos movimientos burocráticos y administrativos en la interna del, del comité y la secretaría para ver cómo se hace un proceso de revisión. Eh, nuestra idea en un inicio era adjudicarle el mismo número, razones, el mismo número, observación general 10, pero cuestiones administrativas... Eh, Impidieron eso, la observación general 10 tiene que quedar eh, tal como estaba y eh, se le adjudicó un nuevo número que es el 24. También hemos, en el debate estuvo eh, que debíamos ser muy cuidadosos en el precedente que sentábamos para que los cambios que vinieran hacia adelante eh, o posibles revisiones de otros comentarios generales, de otras observaciones generales, no supusieran un retroceso en el los estándares que había generado. Entonces, eh, en primer término, esta observación general debe ser leída como un complemento a la observación general 10 y un avance en aquellos aspectos en donde eh, hay eh, una superación en el terreno de, de los avances en el conocimiento en esta materia. Entonces, primera vez que el comité revisa una observación general. ¿Por qué lo hace? Eh, al comité le preocupaban dos cuestiones fundamentales. Primero, las fuertes tendencias regresivas en muchas re regiones del mundo que, planteaba, que planteaban fundamentalmente eh, reducción de la edad de comienzo de la responsabilidad penal, que en la observación general 10 se indicaba 12, con una tendencia a subirla. Y la otra cuestión es el aumento de las penas, eh, el, la creación de nuevos delitos, es decir, un reforzamiento de la capacidad criminalizadora de los Estados en detrimento de la visión que plantea la Convención. La segunda cuestión que nos llevó a la revisión de la Observación General 10 es los avances en el terreno científico y de la evidencia sobre los efectos penales en la vida y el desarrollo de los niños. Eh, van a encontrar... Eh, argumentación que sostiene por qué establecemos determinados parámetros eh, en, en la convención. Eh, eso, en primer término, en materia de eh, antecedentes. El proceso que instalamos, como es un proceso nuevo, el proceso de creación de una observación general, general eh, es el comité elabora un borrador lo somete a consulta, luego discute un nuevo borrador, puede organizar reuniones regionales para la discusión de, del segundo borrador, eh, eh, eh, realiza en el proceso de construcción de una observación general, el comité realiza varias consultas. Como esto no era la construcción de una nueva observación general, aunque tiene un número diferente, el proceso fue eh, un poco más acotado. Eh, el proceso demoró un año, generalmente en dos años el, eh, nosotros aprobamos comentarios generales y en, el, y en este proceso eh, se elaboró un borrador que identificó principales aspectos que se iban a revisar de la observación general, no toda la observación general, sino algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la edad mínima de comienzo de responsabilidad penal y luego se sometió, se abrió a consulta. Eh, una consulta por única, por única vez que se colocó en la página web online y lo que nos llamó la atención fue la cantidad de aportes que recibimos para la consulta. Eh, cerca de 90 aportes de estados, de organizaciones de la sociedad civil y de sectores de la academia. Eh, en este caso, ya que es México, México realizó algunos aportes bien interesantes que seguramente los que participaron en el proceso de enviar los aportes del Estado y de la sociedad civil, reconozcan algunas cuestiones. Eh, entonces, eh, a, a, al comité le, le, le llamó la atención, la, la atención que concitaba la revisión de esta observación general por el número de aportes, que era un número de aportes significativo a la fecha, el número de, de aportes y colaboraciones están puestos en la página web. Se puede recurrir perfectamente y ver quién realizó qué aporte, salvo que hayan pedido preservar el, eh, su nombre, se ha colocado en la página web. Y la otra cuestión previa para entender el proceso de construcción de la observación general eh, es... Eh, entender la integración del comité. Nosotros somos 18 miembros de diferentes regiones del mundo que trabajamos en tres idiomas oficiales de trabajo español, francés e inglés, pero los documentos eh, en un primer momento los trabajamos en el original en inglés. Entonces, hay, una, hay un debate interno sobre el uso de la terminología, el comité trató, en la observación general, de usar una terminología no estigmatizante y lo primero que hizo fue corregir el nombre. Eh, la otra cuestión que me parece que es relevante para que entiendan el contexto de, de, de, en, don, en donde damos la discusión es, eh, cuando nos enfrentamos a estos documentos, hay una puja por la cantidad, entre cantidad de palabras, y eh, lo sustantivo de la observación general. Nosotros elaboramos estos documentos con un límite máximo de palabras y no podemos movernos de eso por las restricciones en términos de, este, presupuestales. Entonces, eh, ahí se da una puja entre si queremos hacer un documento con sustancia, bueno, y un límite que tenemos que es la cantidad de palabras. Esa, esa tensión siempre ha estado. Y lo peor es que los latinoamericanos llevamos la peor parte, porque siempre nos dicen que nosotros somos los que hablamos florido, que usamos muchas palabras para decir cosas, niños, niña y adolescentes, por ejemplo. Entonces, términos que en el inglés se reducen a una sola palabra, en el español es bastante complicado de reducirlo a una palabra, porque... Eh, eh, Quizás el uso de esa palabra nos conduzca a un concepto que sin querer estigmatice una porción de la infancia. Por ejemplo, el nombre. Eh, lo primero que cambió en la observación general es el nombre. Ahí hemos tenido un... El debate fue... Eh, no se estaba de acuerdo en que se siguiera hablando de justicia de menores. Entonces se adaptó en el inglés los derechos del niño, los dere la justicia, los derechos del niño en la justicia, ese es el, el sentido que se le dio en el inglés, y al español fue derechos del niño en la justicia juvenil. Tuvimos un debate si poner adolescente o, o juvenil, eh, en el entendido que el adolescente recoge más un pensamiento más latinoamericano, y que es el rango etario, no son jóvenes, son adolescentes, eh, pero eh, con esa tendencia a que el documento tiene que tener cierta universalidad y reconocido eh, en, en, en, en el mundo, en los estados que lo ratificaron, se, ha, eh, se aceptó el criterio de, en el español, es derechos del niño en la justicia juvenil. Pero también hemos tenido otros debates sobre palabras, por ejemplo, eh, ustedes van a ver que en algunos pasajes de la, de la observación general se habla de seguridad pública. Es un concepto que en el inglés es un concepto pacífico, pero en nuestra lógica y en nuestra lengua no es un término que eh, re, eh, recoja unanimidades, es decir, no es un término pacífico. Con el término seguridad pública hay mucha reminiscencia a gobiernos autoritarios, y esa, esa tensión estuvo, pero se, re, se anduvo buscando qué concepto era más adaptado, pero eh, como el documento al, al, en el origen es en inglés, se aceptó esta denominación tratando de darle una impronta eh, que no tenga la carga negativa del concepto de seguridad pública que tiene para algunos estados, eh, en, en lo que significa estados autoritarios o represivos. Eso un poco para aclarar la, la cuestión de de cómo elaboramos la, la, la observación general y el contexto en que, en que damos. Por ejemplo, la cantidad de palabras. La, observa, usted, hay una, la observación general previa es la 22 y la 23. Derechos del niño, hijos de trabajadores migrantes. Es una observación que se hizo en conjunto con el Comité de Trabajadores Migrantes y son dos documentos que el comité dice deben ser leídos en conjunto. ¿Por qué hicimos eso? Porque teníamos un límite de cantidad de palabras. Eran dos comités, dos tratados, pero nos enfrentábamos a la cuestión burocrática del límite de palabras. Entonces, la estrategia fue elaborar un solo documento en dos textos, con dos números. Eh, entonces, eh, eso lo digo como un ejemplo para que vean, eh, a veces, con los límites que nos encontramos para tratar de sacar un documento lo mejor posible y lo más adaptado a los estándares que queremos concretar. De los cambios que introduce la observación general, primero el nombre, yo ya lo dije, y con el nombre el uso de un lenguaje no estigmatizante. Eh, eso, eso ha sido una, una, una tendencia fuerte y al inicio también hemos querido tener un breve glosario para indicar algunas cuestiones de definiciones que creíamos centrales. La segunda cuestión que introduce la observación general es el cambio en la edad mínima de, re, de comienzo de la responsabilidad penal. Hubo un debate, eh, habíamos recibido diferentes aportes, entre 14 y 16 estuvo el debate. La opción del comité ha sido establecer el comienzo de la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años. La hemos subido de 12 a 14 Hemos, en el proceso de, día, de construcción de la observación general, hicimos un relevamiento de cuál era la edad promedio en el mundo y eh, en el entorno de 50 estados ratificantes de la convención tienen la edad mínima de responsabilidad penal fijada en los 14 años. Eh, el comité decide establecer 14 años, eh, pero hace... Una salvaguardia y dice que los estados que la tienen fijada en 15 o 16 no deberían bajarla. Los, eh, los saludamos a esos estados y le pedimos que no reduzcan la edad porque ese es un límite también esperable. 14 años en el contexto de un tratado de, que reúne a 196 estados eh, fue producto del de diálogo y el intercambio. Eh, <coughs> Hay estados todavía que tienen las edades establecidas del comienzo de la responsabilidad penal en 6, 7, 8 y 9 años. Estados fundamentalmente de la región de África y estados de, de Asia que tienen fijada la edad en, eso, en, eso, en esos rangos mínimos. Entonces, el 14 años ha sido un criterio de consenso. Eh, en, en ponderación de lo que ocurre en el mundo, de que hay estados que realmente tienen edad, edades a, en términos que no son aceptables. La, y la, la otra cuestión es eh, los límites que establece. Eh, fundamentalmente a, a una tendencia que fue fruto de la preocupación del Comité de muchos estados a establecer límites mínimos y máximos de privación de libertad que se tienen que cumplir sí o sí, sin posibilidades de recurrir y de escarcelación. Ahora, más adelante, lo, lo voy a detallar y voy a indicar en qué párrafo se encuentra. Y por último, de, de los grandes cambios que incorpora la, el, el comentario general, eh, quiero remarcar el, el, el realce que le da el comité al eh, artículo 43B que habla de, habla de las formas no judiciales de composición del conflicto eh, la línea del comité ha sido en ese, en ese, en ese sentido eh, van a ver que hay dos temas que no estaban en la observación general 10 y los incorporamos en esta que son las formas eh, qué pasa por debajo de la edad mínima si, el, si, hay, si un niño comete un delito y, y las formas no judiciales de composición del conflicto, es decir, la justicia comunitaria o ancestral. El, el, la observación general, en este sentido, en el párrafo 2, establece una afirmación que va a, ser, va a trasuntar toda la observación general, y es que el contacto de los niños con el sistema de justicia no es bueno y, y afecta en términos de su desarrollo. El párrafo 2 dice, los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Y aquí lo que les decía, se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, limita sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. Esa ha sido una de las afirmaciones más fuertes que hace el comité, y que va a trasuntar toda la lógica con la que fue construida la, la, esta observación, esta, la revisión de la observación general. Eh, el sistema de justicia no es un bien para el niño, hay que reconocer que limita sus potencialidades de desarrollo y que lo afecta en términos negativos. Por eso es, es interesante construir las respuestas desde la no judicialización o, o sanciones no privativa de libertad. La otra cuestión, el lugar que ocupa la privación de libertad, como les decía. Eh, en el párrafo 86, la, la observación general remarca, los Estados partes deben iniciar inmediatamente un proceso para reducir al mínimo el recurso de reclusión. Y en el párrafo 84, la observación general indica nada de los puestos en la presente observación general debe interpretarse en el sentido de que se promueva o apoye el uso de la privación de libertad, sino más bien de que se proporcionen condiciones y procedimientos correctos en los pocos casos en que se considere necesaria dicha privación de libertad. Como ven... Eh, el, el, la línea de razonamiento del comité ha sido reafirmar estas, estas ideas. En relación a las penas máximas y mínimas, el comité en el párrafo 78 está, eh, lo dice con una claridad meridiana que me parece que es leerla no hace falta aclarar. Las sentencias mínimas obligatorias son incompatibles con el principio de proporcionalidad de la justicia juvenil y con el requisito de que la reclusión sea una medida de último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible. Los tribunales que sentencian a niños deben, a, a niños deben comenzar como una tabula rasa, incluso los regímenes de penas mínimas discrecionales dificultan la aplicación adecuada de las normas internacionales. El Comité, reconociendo el daño que causa la privación de libertad a niños y, y, y adolescentes, los efectos negativos que tienen en, en las perspectivas de una realización satisfactoria, recomienda a los Estados partes que establezcan una pena máxima para los niños acusados de delitos que refleje el principio de periodo más breve posible del artículo 37B de la Convención. Otras ideas que la observación general remarca. Es necesario la construcción de sistemas de responsabilidad penal juvenil específicos. El sistema de responsabilidad penal juvenil no es una extensión del derecho penal adulto o un derecho penal en miniatura para los niños. El de la construcción de un sistema de responsabilidad penal juvenil requiere de una dogmática que reconozca la minoría de edad. Por eso van los lineamientos en ese sentido del, del comité. Y eso implica un plus de garantía y protección por la condición de minoría de edad. En ese sentido, el comité reafirma algunas ideas que son también producto de la tendencia que el Comité ha observado en, la en, en, en diferentes regiones. Primero, la no autoincriminación de los niños, el párrafo 45 de la Observación General. Eh, nosotros hemos debatido sobre una cosa que aparecía muy desarrollada en la Observación General 10, sobre el derecho a ser escuchado, pero nos preguntábamos qué significa el derecho a ser escuchado. Y fuimos por el camino inverso. En la garantía es el derecho del niño a guardar silencio y a no autoincriminarse. Y entonces, eh, en el párrafo 45 hemos dicho, el niño tiene derecho a guardar silencio y no deben inferirse conjeturas negativas cuando los niños eligen no hacer declaración. Porque esa es otra tendencia. Ante el silencio del niño se hace una conjetura de que está ocultando algo y, por lo tanto, es responsable. Segunda cuestión que en la observación general se remarca como plus de protección, la prohibición de incomunicación. En el párrafo 95A, es fundamental que personas que se encuentran en una etapa de desarrollo estén comunicados. Entonces, el, el, el comité ha sido claro en reafirmar una idea que ya estaba contenida en la Observación General 10, y es la prohibición de incomunicación cuando un adolescente es captado por las agencias del sistema penal. La, la tercera cuestión, la revisión permanente y el límite temporal a la detención preventiva. Y aquí los aportes mexicanos de uno de los organizadores de este evento son pal, palpables. El comité ha dicho que la detención preventiva no puede ir más allá de los 30 días y debe ser revisable, modificable antes en cualquier momento. Y eso fue una propuesta por el rastreo que hice de eh, eh, una ONG mexicana, que es una de las organizadoras de este evento, eh, y de algunos aportes del Estado mexicano que han sido aportes muy buenos al comentario general. Eh, la, el cuarto punto, la prohibición del confinamiento en solitario. Eh, en el párrafo 90H el comité indica, siguiendo la línea que ha plant, planteado el relator contra la tortura, en particular durante el mandato de Juan Méndez, de que el confinamiento en solitario es una afrenta, al, al, al considerar al niño una persona en desarrollo. Entonces eh, es clara la, la afirmación del comité en el 90H, literal H, de la prohibición del confinamiento en solitario. Y después otra cuestión que ha sido producto de preocupación por un, por un avance que ha habido en el mundo, fundamentalmente de la mano del, del financiamiento de los sistemas acusatorios, es el uso de la confesión. En el párrafo 59, el comité es claro en rechazar la confesión como mecanismo de prueba o cualquier forma de coerción. Eh, y esto lo marco por las tendencias que hay, particularmente en nuestra región, al uso de los juicios abreviados, en donde eh, se pone al adolescente a transar pena eh, el, el, frente al sistema de justicia. Eh, siguiendo con, con la cuestión de la observación general hay, una, hay un punto que yo me lo salté para dejarlo hacia acá y es que la revisión ha sido producto de eh, de la constatación eh, empírica de la evidencia y de los aportes científicos. Eh, el comité durante la construcción de, de la observación general eh, ha revisado mucha bibliografía sobre la neurociencia y lo, los datos de la neurociencia indican de que el proceso de afirmación de la identidad, del, del reconocer la trascendencia de los actos en relación a terceros, no llega a finalizarse sino pasado los 25 años. Eh, y en ese sentido, también reconocer que la, la privación de libertad, el contacto con los sistemas de justicia penal, eh, pero fundamentalmente el uso de la privación de libertad, afecta en términos de desarrollo neuronal el desarrollo psicofísico de los niños, las niñas y los adolescentes. En ese sentido, el comité sostiene toda esta línea de pensamiento consagrado en la Observación General 24, también en, en los avances que ha tenido la neurociencia. Eh, hace poco tiempo he, he, he participado en algunos debates, eh, un querido amigo que viene del, del sector de la medicina plantea su, su cuidado que hay que tener también con el desarrollo de estas cuestiones. El comité la ha usado porque la evidencia que se ha generado en relación al, a, a la información del, de la neurociencia, en términos de, de información para el desarrollo uh, cerebral y también el desarrollo en términos psicofísicos del niño, es contundente en indicar de que la privación de libertad, más que un bien, es un, es un mal que afecta a niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido es que el comité desarrolla de, su línea de, de pensamiento. Por último, dos cuestiones que, que son también centrales en la convención. El comité por primera vez y producto de preguntas que realizaban los estados, eh, que... Que, que, que en eventos como estos surgían permanentemente, es qué pasa con aquellos niños que cometen delitos, pero están por debajo de la edad de responsabilidad penal. El Comité, a, en la Observación General 24, le dedica a una serie de párrafos, 9, 10, 12, 11 y 12. Eh, es la primera vez que el Comité eh, se dedica a desarrollar, aunque sea, aunque sea de manera breve, algunas líneas de, en ese sentido. Eh, el comité rechaza la utilización del sistema penal y recomienda programas de prevención que tienen que estar fuertemente sostenidos en la comunidad y el apoyo a la familia. Eh, no, no hay en el comité la intención de negar de que hay eventos excepcionales en donde los adolescentes pueden, cometer, eh, los niños pueden cometer por debajo de la edad de responsabilidad algunos actos que se con, pueden considerar infracciones a la ley penal. Pero el comité en la línea no es eh, recurrir al sistema penal, sino eh, de, del desarrollo de programas basados en la comunidad, en la familia, cuyo eje sea la prevención. Esa, eso ha sido lo que el comité se ha animado a decir. Creo que eh, en el proceso de los años que vengan y producto de la interacción con los estados y con las partes interesadas, el comité podrá ir mejorando eh, la forma en que aborda esta cuestión para dar mayor claridad a los estados en, en, en sus políticas y sus definiciones. Y por último, el comité eh, en el párrafo 102 eh, habla de las formas comunitarias y ancestrales de justicia era una de las cuestiones que nos habíamos planteado. Eh, junto con la mano de, la, de los planteos de justicia restaurativa, aparecieron algunos alguna, algunas preocupaciones que nos dirigieron a pensar algunas formas que tienen las comunidades originarias, los pueblos, y como formas centrales de justicia. Y el comité ahí desarrolla un, un lineamiento saludando de que, estas formas ancestrales, cuando no violen derechos consagrados en la convención, en particular el las garantías del debido proceso, deben ser formas que son bienvenidas en los sistemas, porque hemos visto, y la evidencia lo ha demostrado, muchas veces suponen una carga menos violenta y de mejor resolución de los conflictos que lo que significaría una intervención de la justicia occidental que conocemos nosotros. Yo dejo por aquí para, para poder, si cabe la posibilidad, tener un breve intercambio. Eh, yo cuando terminamos la observación general, y esto lo repito siempre, a mí se me vino a la cabeza una imagen que plantea el desaparecido criminólogo noruego Neil Christie. En uno de sus últimos libros, que se llama Una sensata cantidad de delitos, Neil Christie hacía una analogía de los sistemas penales, de los, de los sistemas de justicia penal, con el rey Midas. Y decía, la institución penal está en una situación análoga a la del rey Midas. Ustedes saben que Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero como todos sabemos, Midas murió de hambre. La institución penal, el sistema penal, está en una situación análoga. Todo lo que toca lo convierte en cárceles, delitos y delincuentes. Y ahí se desvanecen cualquier posibilidad de interpretación alternativa. Creo que con los niños y como sociedades tenemos la posibilidad de repensar esta forma de afrontar los conflictos que particularmente eh, viven y con los que nos desafían los niños para pensar otra forma más humana, menos violenta, de afrontar estos conflictos es, es, específicamente realizados por niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias, eh, Luis, por la exposición. Eh, espero que sí podamos tener unos minutos para el intercambio porque tenemos una gran cantidad de comentarios y de preguntas en, eh, de, de parte de quienes están participando escuchándote. Eh, vamos a, a escuchar enseguida a la doctora Elena Saola Garrido, ya la presenté y creo que es de todas y todos conocidos para que nos pueda hacer también el comentario sobre eh, la presentación de Luis Pedernera y la Observación General 24. Gracias, Elena. ¿Qué tal? Casi muy buenas tardes. Es para mí un gusto y un honor tener la oportunidad de participar en esta charla al lado del doctor Pederneras, quien es el presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y agradezco mucho también a quienes han tenido el acierto de convocarnos a todos para escuchar y para debatir en torno a estos temas sobre los que siempre, me parece, estamos eh, en déficit con muchas, muchas deudas para nuestras niñas, niños y adolescentes. La verdad es que no podría yo estar más de acuerdo con las ideas que el doctor Pedernera ha tratado de subrayar acerca de estas observaciones que ha hecho las Nación, el Comité de las Naciones Unidas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que él ha dicho y voy a tratar de solamente volver a recoger algunos de los puntos que él ha señalado, porque trataré de hacerlo eh, no solamente a partir de las recomendaciones, de las observaciones que hizo el Comité, sino un poquito tratando de contrastar con la realidad de nuestras instituciones de justicia juvenil en México, a partir de diversos estudios que he tenido la oportunidad de realizar, siempre desde luego escuchando a las niñas, niños, adolescentes, que forman parte o que están adentro de estas instituciones de justicia. Entonces, como que lo que voy a tratar de hacer es como un contraste entre lo que son las recomendaciones y todo el sustento que esas recomendaciones tienen, como el doctor Pedernera nos los ha hecho muy claramente, saber al escucharlo y, y bueno, como hacer una invitación a que nuestro país acoja seriamente esas observaciones y nos demos a la tarea de, de corregir, de mejorar, de superar a, a aquellas eh, pues deficiencias o eh, cosas que quedan todavía en el camino por arribar. Lo primero que diré es que una de las primeras observaciones señala, hace referencia a la necesidad de tomar en cuenta los hallazgos más recientes sobre los rasgos que caracterizan el desarrollo de la adolescencia. ¿Y qué son lo que nos dicen estos hallazgos? Pues rápidamente, aunque ya lo dijo el doctor Pedernera, pero yo lo quiero destacar también. Pues sobre todo lo que nos han dicho es que el hecho de que los adolescentes puedan o tengan la capacidad de desistirse en, en, en continuar cometiendo delitos tiene que ver centralmente con su proceso de maduración. Y hoy sabemos, como él nos acaba de decir hace un rato, que este proceso de maduración no se, comple no se completa totalmente, sino hasta alrededor de los 25 años. Por tanto, la conclusión fundamental que se ha obtenido es que la gran mayoría de los ofensores juveniles, aun cuando hayan cometido infracciones graves, abandonan estas actividades eh, delictivas en la transición hacia la adultez, es decir, como simple y llanamente como resultado del proceso de maduración. Entonces aquí el punto muy importante a destacar es que sí, tiene que ver con su proceso de maduración, pero tiene que ver también con la manera como las autoridades, las instituciones respondan a esas primeras infracciones. Es decir, si el desistimiento de la actividad delictiva es una consecuencia natural del crecimiento emocional, social e intelectual de las personas, según nos han dicho varios estudios, lo que tenemos que promover es que los sistemas de justicia juvenil les proporcionen las herramientas que necesitan para asegurar dicho proceso de maduración psicosocial. Es decir, no es un proceso automático de maduración el que se da. Depende de cómo sean tratados estos adolescentes, la primera, la segunda vez que cometen un delito, para asegurarnos que no se arraiguen en una carrera criminal. De aquí la centralidad eh, fundamental, el papel central que juegan desde las policías que detienen a, a los adolescentes hasta las instituciones, los jueces, los abogados o las instituciones que los tratan si es que llegan a estar privados de la libertad. Juegan un papel central. En concreto, también estos estudios destacan tres aspectos que son importantes para la madurez psicológica. El primero es la temperancia, que es la habilidad de controlar los impulsos, incluyendo el carácter agresivo. La segunda es la perspectiva, que es la habilidad de considerar los puntos de vista de los otros, esto es un, una de las cosas que más me llamó la atención en los adolescentes, como que ellos no tienen todavía completamente la capacidad de darse una idea de cuál es la trascendencia que tienen los actos que ellos cometen para el resto de sus vidas. Muchas veces ellos están actuando en el momento y dicen, bueno, yo quería probar, yo quería hacer esto, por diferentes razones, pero no alcanzan a formarse una idea completa, no tienen una perspectiva de, esa, de, de su futuro, digamos, ¿no? Y el tercer punto es también la responsabilidad que consiste en la habilidad para asumir las consecuencias por los propios actos y resistirse a las presiones de los otros. Sabemos que son muy susceptibles a adoptar las presiones que, di, que dicte el grupo, que dicten los pares. De allí que, por ejemplo, un informe muy importante sobre este tema que elaboró la Fundación MacArthur señalara que la adolescencia es ahora entendida como el periodo durante el cual el cerebro no solo se halla en proceso de maduración, sino que es extraordinariamente maleable y vulnerable. El cerebro de los adolescentes responde a experiencias en un grado tal que solo es comparable a lo que ocurre en los tres primeros años de vida y que no sucederá después en ningún otro momento de la vida. De ese tamaño son las huellas que quedan marcadas en ese periodo. Y esto sugiere entonces que los adultos tienen toda la responsabilidad de proveer a los jóvenes con experiencias que faciliten y promuevan su desarrollo positivo y lo protejan de experiencias de niñas. Todos los funcionarios que trabajan en los sistemas de justicia juvenil para adolescentes tienen esa responsabilidad. Es decir, los avances en las ciencias del comportamiento y la neurociencia constituyen el soporte conceptual que ha apuntalado las reformas de justicia juvenil que han tenido lugar en la última década y, que han, y, y en las cuales se sustentan estas observaciones que ha formulado el Comité. Y estas reformas han sido también impulsadas por el reconocimiento creciente de los efectos psicológicos y sociales negativos que han tenido las políticas punitivas. Sabemos como cuáles políticas, por ejemplo, las políticas de mano dura, particularmente en los países de Centroamérica, frente a las pandillas, frente a las maras. Todas estas políticas punitivas ya sabemos que no es el camino adecuado y, e incluso lo que hicieron estas políticas es incrementar las posibilidades de reincidencia hasta en un 26%. Por tanto, este mismo informe de la Fundación MacArthur señala que los adolescentes, nos recuerda, tienden a ser impulsivos, incontrolables y se sienten atraídos hacia las experiencias nuevas y riesgosas, especialmente cuando se hallan en, en grupos con otros adolescentes. Y estos no son rasgos de carácter individual, sino que son propios de este periodo transitorio de la vida. Como dicen algunos especialistas, finalmente la adolescencia puede ser vista como una enfermedad que se cura con el tiempo, solo con el tiempo, ¿no? Y esto no significa que los adolescentes que cometen delitos no deban rendir cuentas por sus actos, solo que debe haber la garantía de que cuando ingresen al sistema de justicia reciban un trato acorde con sus características y diferente del que se da a los adultos, como el comité lo ha destacado una y otra vez. Pasaré ahora a otras recomendaciones puntuales que contiene esta observación número 24 que en realidad son un conjunto de recomendaciones porque me parece que, que abarcan un abanico, un espectro muy amplio de temas y de problemas que son claves y que son a los que se enfrentan los adolescentes todos los días cuando entran a los circuitos de la justicia. Entonces, lo importante es destacar, en la medida que solucionemos cada uno de estos asuntos de manera correcta, estaremos ayudando a que esos adolescentes se incorporen sanamente a la sociedad. ¿no? Por ejemplo, el documento destaca la importancia de la prevención y de la intervención temprana y en este punto a mí me gustaría mucho hacer un contraste. La verdad es que en esto nuestro país es sumamente deficitario. No tenemos esa clase de programas de atención que tienes que estar en el centro de las políticas para... Eh, para la primera infancia, por ejemplo, hay muchos programas que tendrían que desarrollarse para la prevención. Y menciono solo algunos. ¿Qué pasa con esos niños que viven con padres que consumen alcohol y o drogas? No tenemos programas de atención para esos niños. Esos niños viven en un infierno que les afecta. Lo mismo que los niños que viven en situaciones de violencia en la familia. No se dice lo suficiente de la importancia de desarrollar esos programas para hacer frente a la violencia a la familia. Hoy día en México, en nuestro país, tenemos que estar sumamente preocupados por el incremento brutal de la violencia hacia las mujeres. Y esa violencia comienza justamente en los hogares donde los niños más que ser violentados ellos mismos, que también lo son, les afecta esa violencia que ven eh, que sistemáticamente están maltratando a sus madres. Y muchos de esos niños son los que llegan a, a nuestros sistemas de justicia porque esos problemas no se atendieron de manera adecuada y de manera oportuna. De manera que este tema de la prevención es un asunto crucial en el cual nuestro país está absolutamente en deuda con nuestros niños y niñas. Otro punto que el comité recomienda es siempre tratar a los niños, siempre que sea posible, con medidas extrajudiciales y ampliar el catálogo de delitos que no requieren internamiento, incluso en delitos graves. ¿Por qué? Porque lo que ya sabemos es que el internamiento Nunca es la mejor solución y sobre todo cuando sabemos que también existen déficits importantes, deficiencias en estas instituciones, en muchas de ellas no se puede generalizar. Eh, creo que alguno de los puntos positivos que trajo desde luego la nueva ley de justicia para adolescentes del año 16 es que sí, redujo sustantivamente la población de adolescentes internos en, en instituciones eh, de justicia para adolescentes. Pero aún, eh, aunque haya disminuido esa población, hay mucho por mejorar en esos centros. ¿no? También ellos señalan que estas medidas extrajudiciales no deben dar, al eh, dar lugar al registro de antecedentes penales, que los niños... Como digo, son muchos pequeños puntos, pero cada uno de ellos tiene una trascendencia enorme en la vida de muchos niños, que los niños con retrasos en el desarrollo o trastornos o discapacidad, no deben enfrentarse en modo alguno al sistema de justicia juvenil. Y esto es algo que tampoco cuidamos de manera suficiente en nuestro país. Yo encontré niños que tenían esta clase de deficiencias o de dificultades y que sí, estaban internos en estos centros. También destacan la importancia de la formación continua y sistemática de los profesionales del sistema de justicia juvenil. Esto es algo que nuestra ley del 2016 destaca una y otra y otra y otra vez, y por más que esté allí escrito en la ley, es algo que no se cumple de manera suficiente, como tampoco se cumple, ¿Cómo, ¿Cómo queremos tener al personal suficientemente bien capacitado cuando sobre todo estas instituciones nunca se les da... Um, en los presupuestos públicos de manera que el personal que trabaja en estas instituciones tiene condiciones de trabajo y salarios bajísimos como queremos que estén entrenados y capacitados y demás si no son si no es personal al cual se le da toda la importancia en, en las funciones que ellos tienen que desempeñar entonces ya la ley Puede decir que sí, que es muy importante que se capaciten, pero ¿cómo queremos tener el mejor personal y, y darle oportunidad de que se capaciten si no tienen las mejores condiciones de trabajo? Entonces, es tan importante que esas condiciones las mejoremos si queremos que este personal también mejore los estándares de atención para los adolescentes. Uh, otro punto que eh, las recomendaciones señalan es garantizar el principio de presunción de inocencia con independencia de la naturaleza del delito. Bueno, aquí tengo que decir que me encontré a muchísimos eh, adolescentes que estaban internos, privados de libertad, y que una y otra vez me dijeron, no, yo estoy aquí porque no logré probar que soy inocente. Y le dije, y a ti te probaron que cometiste el delito, tú no tenías que probar tu inocencia. Y ellos seguían repitiendo, no, no pude probar mi inocencia, no, no pude probar mi... O sea, ellos están convencidos de que es su culpa, que ellos no lograron demostrar su inocencia. Y también encontré otros casos igualmente cuestionables de jueces que enviaron, por ejemplo, a estas instituciones privados de libertad, por ejemplo, a niños indígenas, que la jueza, por ejemplo, les había dicho, sí, entiendo. En, dicen que no se escucha. ¿Sí se escucha? Bueno, alguien no escucha, pero otros sí escuchan. No, sí, se, sí se escucha bien, Elena. Ok, que okay, gracias. No, este... A, a niños indígenas en varios casos encontré que habían sido enviados a ser privados de la libertad porque la jueza le dijo, sí, estoy convencida de que no cometiste el delito, pero creo que lo mejor para ti es irte a estar un rato allá internado porque a, a, ahí sí te van a dar educación. En cambio, estando afuera no vas a tener educación. Eso es. Absolutamente aberrante que un niño tenga que ser privado de la libertad para recibir educación, si tan siquiera la recibiera. Ni eso es siquiera así, ¿no? Sabemos que la educación adentro de estos establecimientos es también sumamente deficiente y no se entiende como el derecho que tiene todo niño y niña de recibir educación y que estos niños que están ahí adentro tengan el mismo derecho que los que están afuera a recibir educación. No es así. Y también el comité muestra preocupación por el Reclutamiento y utilización de niños por grupos armados. Pues, por supuesto que encontramos. Muchos niños, la un poco más de la tercera parte de los niños que yo encontré internos, e hicimos 730 entrevistas con adolescentes que están privados de la libertad en todo el país, en 17 estados del país. Es una muestra representativa de todo el país. Más de la tercera parte de estos niños participaban en grupos de delincuencia organizado. ¿Por qué? Pues por un montón de... de, de de razones complejas que ahora no podemos abordar, pero el hecho, en el fondo, es que no habían tenido suficiente protección por parte del Estado para evitar que esos niños fueran reclutados por el crimen organizado, y eso continúa ocurriendo de esta manera. Después se dice que el, el niño tiene derecho a que se le respete plenamente su vida privada, en todas las fases del procedimiento también es algo que se cumple de manera no siempre eh, estricta. Otra cosa es que se recomienda a los estados que se abstengan de incluir los datos del niño para cualquier registro público. E incluso también en los medios, y sabemos que esto no siempre se cumple, que muchas veces los niños son estigmatizados, a veces sí, inclusive se, se de alguna manera se filtra la información y estos niños quedan marcados por haber sido revelados los delitos que cometieron y queda su historia marcada de esta manera, ¿no? Otra de las cosas que, por supuesto, la, la, el comité y la convención ya lo había dicho de múltiples formas, es que las penas corporales son contrarias y se debe evitar todo trato o pena cruel, inhumana, degradante. Aquí sobre todo... Tengo que manifestar una profunda preocupación por el nivel de tortura que sigue existiendo en nuestro país como una práctica, no solo a las personas adultas, encontré que casi 60%, de los adolescentes que están internos en estas instituciones, señalaron haber sido sujetos de torturas y de torturas muy graves. Pero lo que más me preocupó es que muchos de estos niños, cuando yo les pregunté cómo los había tratado la policía cuando los detuvo y si les habían golpeado, los habían hecho algo, los niños se morían de risa y me decían, no, nada más lo normal. ¿Y qué es lo normal? Patadas, cachetadas, toques eléctricos, eh, con la chicharra que es con la que a, utilizan para las vacas. Eh, pero había otros casos mucho peores. Habían sido colgados, agarrados con una cuerda, eh, arrastrados por el río, incomunicados, niños que estaban heridos y que no eran llevados al hospital porque primero eran interrogados. Todas estas prácticas dicen mucho, muchísimo, de, bueno, de la total falta de respeto a, a las normas, a las leyes, pero también el hecho de que no se detengan estos policías militares, porque en muchas ocasiones fueron detenidos por militares, por marinos, por policías que torturaron a veces gravemente. Y bueno, hay que decir que todo esto deja huellas súper profundas en estos niños. ¿Cómo queremos que en adelante estos niños confíen en nuestras autoridades? que se conviertan en personas respetuosas de nuestras leyes, cuando las autoridades han, han traspasado, han violentado esta legalidad, ¿no? Entonces, es muy importante, muy importante. Y tengo que decir que si bien estas torturas y estos malos tratos se producen, sobre todo, por parte de policías y militares, cuando los detienen, también hay prácticas que al interior de algunos de los centros de internamiento se producen. Hay niños que los dejan encerrados a partir de las 4 de la tarde porque el personal se va, les dan de cenar a las 4 de la tarde y los dejan encerrados. Dios mío, adolescentes encerna, encerrados, 20 adolescentes desde las 4 de la tarde en adelante, esa es una forma. Pero había otros niños que también, durante buenas horas al día, pasaban encerrados. Y otros más que los tenían tratados como en los centros de alta seguridad para adultos, que los obligaban a estar siempre que salían de ese encierro, de esas celdas, con las manos atrás y la cabeza abajo, sin poder mirar a los ojos al personal. Todas esas prácticas están absolutamente prohibidas por la convención y por estas recomendaciones que vuelven a recordarnos que no son la forma en que los adolescentes deben de ser tratados. Y es terrible porque desafortunadamente muchos, porque luego dicen las recomendaciones que los niños tienen derecho a que puedan poner quejas y peticiones y sin censura bueno, esto ya sería un ideal muy, muy lejos de alcanzar. Entre otras cosas, no solo porque no existen esos sistemas que les permitan poner quejas, sino porque ellos mismos no tienen conciencia de esos derechos. Y esto fue una de las cosas más tristes que yo me encontré en esas instituciones, porque yo observaba el modo de trato, las deficiencias, todo lo lejos que estaba del cumplimiento de los derechos. Y cuando les preguntaban los niños, ¿y a ti cómo te tratan aquí? En muchos centros, inclusive los niños padecían hambre, hambre. La comida que les daban era sumamente limitada. Entonces, a veces es un poco desesperante ver que el juez dicta una sentencia, muy bonita y se siente muy contento porque el juez dice, y sí, tiene derecho a la educación y un programa en que haya capacitación para el trabajo y tiene derecho, tiene derecho a esto y esto y esto y lo otro y la sentencia es muy bonita, pero no se cumple porque ni siquiera… Tienen, por ejemplo, instrumentos para hacer deporte, ya no digamos simplemente unos tenis, una pelota para poder jugar, no la tienen, no la tienen. Y digo ni siquiera eh, eh, alimento suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte de todo, no solo... No existen esos procedimientos de queja, sino que el niño no tiene conciencia para nada de esa violación de sus derechos. Cuando yo les preguntaba, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Cómo te sientes aquí tratado? No, bien, está bien. Yo les decía, bueno, te gustaría que les dieran más actividades, más educación. Uno que otro decía que sí, pero otro se conformaba... Con, con hacer este, artesanías y guarachitos y dibujitos, cosas que en nada les van a ayudar cuando esos niños salgan adelante. ¿Y por qué? Pues porque las instituciones no cuentan con los recursos que requieren para realmente brindar a estos jóvenes, porque muchos de ellos se hacen jóvenes allí allí. Uh, una capacitación que les ayude algunos talleres. No, no se quiere invertir. La sociedad misma no se compromete lo suficiente. El Estado no, la, no da los recursos, la sociedad no ayuda, aunque hay que decir que hoy en día... Y cada vez más sí hay algunas buenas organizaciones como Justicia Juvenil Internacional, como Documenta, que gracias, afortunadamente están haciendo trabajo y sí ayudan a que estos jóvenes salgan adelante, a que entren en contacto con su familia, les ayudan a llevar a sus familiares para que los visiten, cosa que es tan importante y que a veces las instituciones... No toman el cuidado para hacer todo esto, ¿no? Um, bueno, ¿qué más? Ya casi voy a acabar, tengo que, que acabar. Uh, entonces, decíamos, eso, es que el comité también recomienda la participación de organizaciones de la sociedad civil y estas organizaciones, como dije, están haciendo... Un excelente trabajo, pero todavía no es suficiente. Todavía no es suficiente. Necesitamos más sociedad comprometida. ¿Qué le costaría a los empresarios de una comunidad llevarles a los niños actividades, cine, mayor escuela, material de trabajo, eh, siquiera de deportes? Una comunidad que se comprometiera con estos niños es el de, en el interés de todos que esos niños salgan adelante bien. Pero no se visualiza y muchas veces desafortunadamente hay funcionarios que tampoco se mueven para buscar este apoyo y promueven esa causa que es en el beneficio de todos. Bueno, luego dice esto de que debe propiciarse que los medios contribuyan también de manera activa y positiva a, prom a promover campañas educativas que garanticen que estos niños no sean estigmatizados. Y desafortunadamente, esto tampoco se cumple. Los medios están inmersos en un discurso que ha sido desafortunado y predominante, en el cual nos hacen ver que los... Um, delincuentes son como los enemigos del mundo y de nuestro país y que pues estos niños que ya cometieron delitos tan graves, no sé qué tanto, pues eso en nada, en nada ayuda a que estos niños salgan adelante. Sería realmente muy positivo que esta recomendación se acogiera y nuestros medios profundizaran más en entender cuáles son las causas, cuál es el contexto social, económico que está llevando a estos niños a cometer esa clase de delitos que mucho tiene que ver con la precariedad, tiene que ver con el bajo nivel de educación de sus padres, tiene que ver con la deserción escolar. Tiene, tenemos que mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Hay tantos factores que inciden previamente en que estos niños cometan estos delitos, que si atendemos todas esas situaciones previas, ayudaríamos mucho, pero ya que una vez que los niños caen en este sistema, como muy bien dicen las recomendaciones, tendemos que, tenemos que, que brindarles todos los elementos y desafortunadamente hemos tenido gobiernos con una mirada muy corta, muy cortoplacista, que no alcanza a entender la trascendencia que tiene para todos, eh, apoyar a estos niños, darles todos los elementos y todas las herramientas que necesitan para salir adelante. Entonces yo creo que debemos de hacer un fuerte llamado de atención a que las autoridades, pero también la sociedad entera, se comprometa para poder sacar a, a estos niños de la mejor manera. Perdón, no sé si me extendí, pero muchas gracias. Te, te extendiste un poco, pero eh, era imposible cortarte. Es, es muy, muy bueno, muy rico el contenido. Y, y afortunadamente tenemos aún media hora para eh, preguntas que les hacen eh, quienes están eh, viéndonos prácticamente desde las 32 entidades federativas. Voy a, si me permiten, voy a hacer algunas y yo les pediría quizá si, si intervienes primero Luis y luego Elena con las, con las respuestas. Voy a hacer un bloque de, de unas cuatro preguntas y después de su intervención espero que nos alcance para otro bloque de otras cuatro preguntas. Eh, las, las comento. Bueno, una, una primera muy general, Luis, es si las observaciones generales son vinculantes o no. Me, me parece que está claro, pero sí sería bueno que lo, eh, lo definieras. Y las preguntas aquí van. Una, eh, si, si la delincuencia organizada está reclutando eh, cada vez a niñas, niños y adolescentes con menor edad, si creen que podrían superar ese estado de violencia, el estado de violencia más de haber pertenecido a la delincuencia organizada, al ser adultos, ¿cómo podría ayudarles este sistema de justicia adolescente para eso? Eh, otra pregunta, si, es, si el procedimiento abreviado estaría bajo los criterios establecidos por el comité o no. También, si si podría subsistir una obligación eh, que se haga futuro a un adolescente que haya cometido un acto en donde se requiera la reparación del daño para que en la vida adulta haga la reparación del daño, es decir, una postergación de esta restitución del daño en tanto que no tenga posibilidades de hacerlo durante la, la adolescencia, tanto por su situación como también por estar eh, en internamiento. Y una, eh, una cuarta que mencionas muy, muy claramente, Elena, ¿qué pasa cuando el niño o la niña vive en un hogar de, eh, con, con, en un entorno de violencias, de adicciones, etcétera, de crimen también? ¿Cómo puede ayudarle el sistema de justicia en relación al sistema de protección especial? ¿Cómo tiene que intervenir el sistema de protección especial para que haya un proceso de reinserción social real cuando llegue a ese entorno o para que no regrese a ese entorno. ¿no? Si es posible aquí también incluso en algunos, dados, en algunos casos que el sistema de, de protección especial, acá las procuradurías puedan eh, tener un, un, eh, un mecanismo para poder eh, eh, tratar de, eh, de luchar por la, por la, la eliminación de la tutela o de la patria potestad de los padres, y madres o cuidadores que no tuvieron, no ejercieron esa función adecuadamente y que les eh, prácticamente condicionarían a regresar a esta situación de la comisión de conductas delictivas. Pero me quedo con este primer bloque eh, y regresamos a algún otro. Entonces le damos la palabra a Luis Pedernera, por favor. Gracias, Luis. Gracias, Ricardo. Eh, en relación a la observación general, el, las observaciones generales son la interpretación que hace el órgano de tratado sobre algunas disposiciones de la convención. Cuando hay dudas y eso, entonces es una interpretación del órgano que crea la convención, que es el órgano autorizado para, para interpretarlo. Eh, no es vinculante, pero sí sirve como orientación y el comité, si ustedes miran nuestras observaciones generales, la va a referenciar permanentemente. En el, tema de, en el párrafo correspondiente a Justicia Juvenil va, eh, en este último tiempo, lo que está haciendo es eh, que los estados, animar a los estados a que adapten sus sistemas a los estándares de la Observación General 24. Eh, eh, aún así... Si el Estado ratificó el tercer protocolo y nosotros llegáramos a recibir una denuncia, una petición individual por violación a los derechos del niño, la observación general es, su, es la doctrina del comité y va a ser usada en la resolución sobre las peticiones individuales. Nosotros podemos determinar cautelares en un primer momento y también podemos, y al final dictamos si el caso es admisible, resoluciones sobre el fondo. Eh, pero en sí mismo la, la observación general no vincula en los términos que uno conoce jurídicamente lo que significa vinculación, pero bajo el, el principio de que los tratados se cumplen, bajo el principio de pacta sunt servanda, para cumplirse de buena fe, que nadie obligó a los estados, y la observación es una interpretación que hace el órgano de control de tratado, eh, debería ser tomada por los estados como un criterio de orientación para la implementación de la política. Sí, lo que vincula es lo que está en las, en las recomendaciones y observaciones, y, en, y, en, y en, el, en el caso más nuevo, en las resoluciones que el comité adopta por los casos sometidos bajo el tercer protocolo. En relación a la cuestión de la delincuencia organizada, el comité al final, y bien lo dijo Elena, eh, ahí plantea eh, algo sobre el reclutamiento de niños por eh, agencias eh, de, de estatales o paraestatales. Eh, el, el comité aunque, plantea de que aunque la edad se reduzca, esos niños tienen que ser tratados como víctimas eh, y nunca eh, imputarles delitos por su condición. Ellos son captados por estas redes de delincuencia organizada para cometer delitos y deben ser tratados bajo el principio de que son víctimas y no víctimas En ese sentido, el comité hace hincapié en dos cuestiones. La prevención, políticas preventivas para evitar eh, el, el que estos niños sean, sean capturados por, esta, por estas, tramas, estas eh, redes de crimen organizado. Y la otra cuestión que es fundamental para los procesos de eh, son los procesos de reintegración social de estos niños. Estos niños, eh, por las cuestiones que han vivido como vinculados al crimen organizado, necesitan eh, eh, ser acompañados y, y sobre ellos desarrollar procesos de reintegración social, de rehabilitación, porque... Eh, en algunos casos han hecho cosas que son momentos muy tra traumáticos en su, en, su, en su vida y deben ser abordados de esa forma. En relación al procedimiento abreviado, el comité en el párrafo 59 es donde desarrolla la cuestión. El párrafo 59 dice, la coerción que induzca a un niño a una confesión o a un testimonio autoincriminatorio es inadmisible. El término obligado debe interpretarse en el sentido amplio y no limitarlo a la fuerza física. El riesgo de una confesión falsa aumenta con la edad y el desarrollo del niño. La falta de comprensión y el temor a consecuencias desconocidas, incluida la presunta posibilidad de encarcelamiento, así como la función y la duración y las circunstancias del interrogatorio. El párrafo 59 no habla específicamente el abreviado, pero describe cómo se realiza un abreviado. Es un acuerdo en donde por una transacción se le eh, dice al niño que trance supera eh, Por todo el desarrollo que ha hecho la observación general, el abreviado no es aconsejable bajo ninguna circunstancia. Esa, esa es mi postura. Y eh, creo que el párrafo 59 reúne las, las, los, las palabras claves. Coerción induzca eh, a un testimonio autoincriminatorio, obligado, me parece que en, en ese sentido es, es, es clave. Eh, pero quiero ir más allá. El, el, la convención, eh, yo hoy decía, sin posibilidad de desarrollarlo mucho, que el, el derecho penal juvenil no es un derecho penal reducido del derecho penal adulto. El derecho penal juvenil necesita una construcción específica a partir de los estándares internacionales. Entonces, hay que desarrollar toda una, una dogmática y, y un desarrollo legal eh, orientados bajo esas premisas. Entonces, eh, no se puede establecer la misma tipificación de los sistemas de adultos que para los niños. Eh, eh, es decir... Eh, ¿Yo puedo perseguir la, la, la asociación para delinquir en adolescentes, que son seres gregarios, que su condición natural es moverse en grupo? Yo no estoy criminalizando una condición de su, de su, de su etapa de desarrollo. La estoy, entonces, eso me lleva a, a mirar ciertos tipos penales y formas asociativas que tengo necesariamente, que por el principio de especialidad, empezar a, a excluir. El falso testimonio, ¿es algo posible en menores de edad? <ríe> eh, eh, las conductas de riesgo, eh, en, en, en, un, en, un, en una etapa de la vida donde el, el movimiento grotesco, el desafío a los límites, es una característica de la edad establecida por los elementos que nos ha dado la medicina, la psicología. Yo puedo establecer tipos, penales que están fijados para el derecho adulto y que en la experiencia internacional y en nuestra región se han trasladado sin solución de continuidad del derecho penal adulto al, de, al derecho penal juvenil. Entonces, primero, hay que hacer todo un esfuerzo de construcción eh, de un sistema específico que empieza por los tipos penales y la, el tipo de respuesta frente a la infracción penal juvenil. La otra cuestión que yo me pregunto es, ¿los roles procesales son los mismos del sistema penal adulto? Es decir, ¿el fiscal no está vinculado por la excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad planteada por la convención? Entonces, si el, si el, porque en la convención nos lo dice, los fiscales están excluidos de, eh, de no, no aplicar la excepcionalidad y la brevedad. Entonces, bajo la premisa de la Convención, debe cambiar también el rol del, del Ministerio Público. Entonces, Y bajo una premisa que es que los sistemas penales deben tener un fuerte componente que es lo educativo. Esto es para una, una discusión, creo que en América Latina nos debemos una discusión. Eh, yo he visto sistemas penales que han esa, el alemán, el español pero que han tenido un desarrollo en términos de la, de la doctrina y la dogmática especializ buscando una especialización, pero acá en América Latina todavía seguimos eh, haciendo una, un, un traslado in totum del derecho penal adulto sin reconocer de que las personas menores de edad, por sus características, necesitan una construcción específica que es tirar abajo desde los roles procesales hasta eh, el, el, el, las formas y los tipos penales. Eh, entonces, es, es, a, es a eso que, que me refiero. Pero volviendo al abreviado. ¿El abreviado qué es? es una, eh, el abreviado no es juicio. El abreviado es una forma de descongestionar los sistemas penales que están saturados. Es una forma de, de achicar un, un proceso. Pero se come el principio que debe estar por debajo del proceso, que es el principio educativo. Nosotros con el proceso penal juvenil queremos eh, darle un, un, una connotación educativa. En, cuando yo agarro el camino corto, que es el abreviado, que es transar pena, yo no estoy eh, moviéndome por el, el, el, el criterio educativo, de, de, de mostrarle la transgresión y ver el impacto de su conducta en, en tercero. Estoy tratando de acortar el camino, pero por un fin que es la eficiencia y la no saturación del sistema. Entonces, hasta en ese tipo de cuestiones hay que reflexionar. Eh, yo he visto eh, y, y conozco eh, fiscales muy bien intencionados, preocupados por todo esto. Eh, que lo hacen con la mejor intención de llevar el, el, el abreviado, viendo algunas cosas que ocurren en el terreno, de la, de, de, de, en el terreno forense, pero eh, creo que hay que tener cuidado. Creo que hay que hacer un esfuerzo de desarrollar otras formas. Eh, miren, en el diálogo con el comité eh, he conocido algunos estados que llegan y eh, nos dicen... Mm, en el 2010 estuvimos acá y teníamos 89 adolescentes privados de libertad. En este momento tenemos 25 y nuestra meta a dos años es tener cero. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una estrategia para la infancia por la cual los sistemas penales eh, no contribuyen a la, a la afirmación de la categoría niño como sujeto de derecho, son costosos y nosotros preferimos invertir en salud, educación, seguridad social y no en sistemas penales. El, el sistema penal en términos de eficiencia de la inversión en infancia es falso. Nos deriva fondos para un sistema que no contribuye a los fines que dice que, que quiere contribuir. Y por eso eh, en nuestros planes han sido esto y han presentado una reducción de la población intervenida por los sistemas de justicia con cárcel hacia sistemas de penas no privativas de libertad, pero de justicia restaurativa, reparación del daño o mediación que son notables. Entonces yo creo que eh, tenemos que hacer un esfuerzo en América Latina de discutir seriamente esto y no de la mano de... Eh, la crónica roja que alimenta el sentimiento de inseguridad de la población y alimenta una agenda política de los sectores político legislativos engañosa que plantea mano dura, mano súper dura, más penas, más privación de libertad a contracorriente de lo que el comité plantea. Eh, en relación a la, a la consulta sobre la reparación del daño posterior, eh, eh, eh, un adolescente que cometió un delito eh, tiene que eh, ser sometido al proceso y determinar la, la sanción o la sanción no privativa de libertad o, o el sistema eh, no judicial que se establezca en el momento. Eh, es media confusa la pregunta, pero creo que eso tiene que ver más con los efectos civiles del delito por una reparación patrimonial que por una, una cuestión de suspender y dejar cuando sea mayor de edad, porque siendo menor no se puede. Hay que tener cuidado con esos planteos. Eh, creo que los procesos de trabajo, de responsabilización, tienen que ser eh, con, con el adolescente en el momento y no dejarlo en suspenso para aplicarle el, el rigor de la ley cuando cumpla la mayoría, la mayoría de edad o reclamarle pecuniariamente lo que haya si es que entendí que fuera por ahí. Y la última en relación a las familias, las familias que presentan eh, problemas de consumo, eh, el, el, el comité, el, el, la, la convención dice que la familia es el lugar natural para el crecimiento de los niños y debe ser apoyada para que cumpla esa función en la sociedad. Entonces, la corresponsabilidad social tiene la la potencia de que nos dice frente a la responsabilidad familiar hay una responsabilidad precedente que es la del estado de generar programas de apoyo a la familia para que la familia pueda cumplir el rol que la convención le asigna eh, entonces primero hay que pensar en los mecanismos que se desarrollan para abordar las situaciones complicadas que atraviesan muchas familias que pueden ser de consumo pero y para sostener una cuestión que es muy fuerte en la convención y es que el mejor lugar para el crecimiento de los niños es el ambiente familiar. La convención en eso es clara. El, el ámbito para el crecimiento de los niños es el ambiente familiar eh, y, o, y la comunidad. Y la idea de familia de la convención es una idea muy amplia. La, la convención eh, cuestiona la, el uso de la institucionalización para reaccionar frente a estos problemas. Estas esta, esta familias lo que necesitan es eh, el, una red de servicios que le posibiliten salir de esa situación, eh, tanto en términos de sostén socioeconómico, pero también de acompañamiento psicosociopedagógico. Eh, eh, y hay muchas familias en nuestra región que necesitan ese tipo de sostén para que la familia pueda cumplir el rol que la convención le asigna. No sé si entendí bien las preguntas, es, es en esta parte dejaría por ahí, así ah, Elena, no le robo la, el micrófono tampoco. Muchísimas eh, gracias Luis, yo creo que has sido muy claro en lo que has eh, planteado. Eh, vamos a ver si podemos todavía hacer una, una siguiente ronda de tant, tant, tantísimas preguntas que han llegado y también hay una... Me parece una muy buena eh, involucramiento de parte de quienes participan porque son los operadores y porque se enfrentan a todo lo que estás eh, comentando, lo que comenta Elena también, tanto en la, la toma de criterios que tienen que tener una y otra autoridad, como también en la situación que vive el chico y la chica. Y lo que el sistema representa para ellos, y no me refiero solo al sistema de justicia penal, claro que al sistema familiar, al sistema social, este, este sistema en total que ha sido adverso para ellas y ellos, que es adverso para su reinserción y en donde están de alguna forma tanto invisibilizados como tra no tratados como sujetos de derecho. Eh, Elena, por favor, te doy la palabra y añado una una pregunta también desde tu perspectiva este, de, de, de psicoanalista. Nos preguntan, ¿hay distintos eh, niveles de madurez? ¿no? no podemos tener un estándar de que las personas maduramos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer este tratamiento? E incluso si el sistema tendría, yo, yo creo aquí que quizá la pregunta va más relacionada con las personas que pasan 18 años de edad, pero que pueden tener claramente un perfil eh, muy de, un perfil psicológico muy adolescente. Si tendríamos que tomar en cuenta el perfil psicológico más que la determinación exacta del grupo etario al que pertenece. Elena, por favor. Yo diría que ese es siempre un tema complejo. Como sabemos, las leyes se hacen, pues, tasando las cosas y ya hay, hay unos parámetros de que menores de 14 años no deben estar sometidos a este sistema. Sabemos que siempre habrá posiblemente casos personales que difieran de esos parámetros, pero bueno, los parámetros tienen que operar. Otra cosa es... Eh, Digamos, ya en el transcurso de cómo se adoptan las medidas, allí es que se puedan hacer las diferencias. Y sí, de hecho, sabemos que eh, cuando entraron siendo menores de edad al sistema de justicia, aun cuando cumplan los 18 años, terminan de cumplir su sanción en, en esos casos allí. Pero bueno, yo, yo lo que quería decir, quería decir brevemente, porque también algunas preguntas se referían a ello. Hay algunas personas que tienen la duda si estos adolescentes, algunos de ellos, por lo menos yo Me he hecho trabajé que... con, con los han cometido delitos violentos muy graves y, y hay algunos que se preguntan si si estos chicos pueden ser readaptables, rehabilitables o como, o como queramos decirles y yo diría que por supuesto que sí, por supuesto en la gran mayoría de los casos ¿no? lo que pasa es que ciertamente y aquí vuelvo a subrayar el punto de que requieren tratamientos sumamente especializados por personas que realmente tengan las competencias y el perfil que se requiere para saber cómo abordar dar esos casos que pueden ser mucho más graves, ¿no? Pero de que esos chicos, como todos los demás, son recuperables, por supuesto que sí, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? También alguien preguntaba cómo hacer eh, labores de prevención. Yo también volvería a destacar que la escuela tiene un papel fundamental. Hoy por hoy lo que ocurre muchas veces en nuestro país es que estos chicos están viviendo violencia en su casa, no reciben atención, llevan esa violencia en la escuela y ahí tampoco reciben atención la más de las veces. Las escuelas lo que quieren es deshacerse de un chico que trae problemas en lugar de que precisamente esos chicos y sus familias, porque yo estoy de acuerdo completamente con lo que decía el doctor Pedernera, el tema es no sacarlos de las familias y buscarles otra familia, eso es la locura. Es tratar de ver de manera integral cuál es el problema y que los sistemas educativos en lugar de, de expulsar a los niños de la escuela porque tienen problemas, tengan pro, programas específicos para atender a estos chicos y a sus familias. Eso sería una medida de prevención muy importante que desafortunadamente no se hace o no se hace de manera suficiente. También... Um, la otra cosa que es importante de tomar en cuenta, porque cuando se hablaba del reclutamiento de estos chicos, es precisamente to todos estos problemas de los que hemos venido hablando es son los que generan que haya chicos más vulnerables o más susceptibles de ser eh, captados por esos grupos de delincuencia. Para los grupos de delincuencia organizada, eh, es bastante fácil porque, bueno, eh, eh, saben que estos niños son vulnerables, tienen necesidades económicas, son maleables, y estos chicos la verdad es que buscan imitar el estilo de vida que ven que estos delincuentes tienen, con automóviles, con fiestas, con bebidas, con discotecas, con chicas, cualquier joven puede desear eso. Y cuando existen jóvenes que por, las, por muchas razones tienen un vínculo frágil con la familia, o han sido expulsados de sus casas, o ellos han abandonado sus casas, ningún grupo delictivo va a venir a tocar a la puerta de tu familia y a decirte, hey, ¿me puedo llevar sus niños conmigo? No es así. Por supuesto que a los que toman es a esos pobres chicos que están en la calle o que tienen un vínculo muy frágil y lo van eh, seduciendo, convenciendo, probando, hasta que luego es muy difícil salirse. Por eso también creo el doctor Perner hablaba de, de todas esas medidas que se necesitan para proteger a esos niños que quisieran luego salirse de esos grupos y no encuentran la manera porque los grupos tienen amenazados a ellos y a toda su familia. Entonces... Hay chicos que entran a las instituciones de justicia y que, y que no hay opciones para darles protección y al salir pues los matan, los matan a esos chicos. Entonces tiene que haber todo un apoyo, todos unos eh, programas para respaldar a esos chicos, en primer lugar para que no se vinculen, protegerlos a tiempo para que no se vinculen, y una vez que eso ha sucedido, pues eh, protegerlos para que puedan a, abandonar esas actividades y salirse de ese grupo, moviéndolos a, a que vivan en otro lugar y que cuenten con todas las medidas de protección que requieren, más o menos. Muchas gracias, Elena. Yo quisiera... Eh, decir que mañana este tema, sobre todo el perfil eh, psicológico, vamos a abordarlo mañana ampliamente. Va, eh, les comento un poco cómo van, vamos a proceder mañana en el panel que tendremos a partir de las eh, 11 de la mañana. Eh, el, el panel es sobre comprensión integral de las personas adolescentes sujetas a ...al sistema de justicia. Va a moderar el doctor Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal en México. Va a estar con nosotros el ex miembro del Comité de los Derechos del Niño, Norberto Limsky, desde Argentina. Él nos va a hablar de los aportes de las neurociencias al desarrollo de la adolescencia y al enfoque de derechos. Y también... Eh, vamos a hablar sobre el entorno familiar y comunitario en la evaluación e intervención con adolescentes. Va a estar con nosotros Virginia eh, Murillo eh, Herrera, quien es Presidenta Ejecutiva de Defensa eh, de Niños Internacional, sección Costa Rica. Igualmente, sobre la evaluación integral de la persona adolescente en la elaboración del plan individualizado. Mañana nos vamos a centrar en estos aspectos. Aquí nos va a compartir la experiencia, eh, la jueza especializada en adolescentes, Jacqueline eh, Ángel Juan, de, del estado de, de Chiapas, eh, en México. Eh, y tendremos también un conversatorio el, el día de mañana. Yo quiero eh, agradecerles, quiero decirle a, a quienes nos han eh, estado eh, enviando muchísimas preguntas y comentarios, Vamos, las que no pudimos abordar hoy, vamos a, a irlas trabajando también en los siguientes días en los paneles. Vamos a hacer una, un, una sistematización de las que tenemos el día de hoy para poderlas presentar a quienes van a participar en los paneles los siguientes eh, cuatro días. Incluso también para dárselas a quienes estarán en los, eh, en los grupos de... Eh, de diálogo con los especialistas, eh, perdón, de los grupos de diálogo entre los operadores del sistema. Vamos a tener grupos de diálogo entre los operadores de, de, del, del sistema estos cuatro días siguientes de las nueve y media de la mañana a las once de la mañana, todos los días y después todos los días el panel de las once de la mañana a la una de la tarde, el panel de especialistas. Les, les agradecemos muchísimo. Eh, el, el, el doctor Pedernera tiene otro compromiso. No sé si vas a cambiar nuevamente de país, Luis, pero te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado tanto en la inauguración como aquí en la conferencia y, y realmente también eh, agradecerte eh, nuevamente el, eh, el, el trabajo que hizo el comité y encabezado por ti, encabezado Encabezado por ti el comité, pero también encabezado por ti la observación general que sustituye a la observación general 7. Como dices, es una interpretación de la convención. Hay que hacer reinterpretaciones cada vez que va avanzando el sistema internacional de derechos humanos y cada vez que tenemos nuevos mecanismos para entender de qué manera eh, tratar de hacer eh, eh, garantizable el interés superior de la niñez y, Claro que aunque la observación general no es vinculante, lo que es vinculante es la convención. Y aquí hay que recordar que a partir, eh, sobre todo en México, de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011 y de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las convenciones de derechos humanos que México ha ratificado tienen rango constitucional. Eh, y el interés superior de la niñez está establecido en el artículo cuarto de la Constitución. No hay, no hay para, dónde, para dónde hacernos, pues el sistema nacional, el, eh, de, de, de, el sistema eh, de justicia penal adolescente en México tiene que buscar sí o sí el interés superior de la niñez en cada una de las etapas del procedimiento. Antes de, de cerrar, le doy la palabra a Elena para un comentario de cierre y también a Luis. Muy brevemente, para decir que si hay alguien que tiene interés en profundizar mucho más en todos estos factores que inciden y en este eh, sobre el reclutamiento de niños por parte del crimen organizado, acabo de publicar un libro que se llama Nuestros niños sicarios, porque sí, son sí. nuestros, son nuestros hijos. Y son niños de este país y habla de eso. Nuestros Niños Sicarios se llama y está publicado en Fontamara, si alguien tiene interés. Bien, pondremos el, el dato también en las redes ¿No? Bien, muy bien. Eh, Luis, por favor. Gracias, Ricardo. Re agradecerles la posibilidad. Creo que nuestra región necesita de una buena vez ponerse a discutir seriamente este tema para generar políticas de Estado bajo los estándares internacionales de respeto a la Convención de los Derechos del Niño y no ir bajo los impulsos de una agenda que da más rédito político que, que, que atención a los derechos del niño. Entonces, saludo esta instancia porque va en esa línea. Eh, esperemos que la post-pandemia sea la oportunidad para construir algo diferente para niños, niñas y adolescentes. Entonces, gracias de mi parte a las órdenes. Ha sido un gusto también escucharlos. Y esta posibilidad de estar cerca de lo, donde eh, ocurren las cosas en los países, en los estados, para el comité es una posibilidad invalorable porque enriquece la perspectiva que luego vamos a tener que eh, mantener cuando el Estado vaya al diálogo. Entonces, agradecerles la posibilidad de este intercambio, que lo que hace es tener los oídos bien abiertos para escuchar los procesos y aprender también de las cosas que ocurren en los países que son parte de la convención. Así que, de mi parte, gracias de nuevo y a las órdenes. Muchísimas gracias, Luis. Creo que la, la, el gran, gran reto es que, ...esto que ha, que ha determinado el Sistema Internacional de los Derechos Humanos a través del, del comité de esta observación general... ...pueda llegar hasta la vida concreta de cada chico y chica que tiene relación con este sistema. ¿No? Es un enorme reto. Ahí están los estándares, están los criterios, están también las buenas prácticas y las experiencias. Y en México tenemos ya un, un despliegue muy grande de instituciones que son responsables un proceso que se ha ido renovando a partir de que tenemos esta ley nacional de junio del 2016, tenemos casi cuatro años y medio en la implementación, hay muchísimas cosas todavía por hacer, eh, desde antes incluso de la prevención, ya lo, lo mencionaban, cómo fortalecer la prevención incluso en estos tiempos de pandemia, eso es indispensable, hasta luego también la reinserción y cómo fortalecer los núcleos familiares, porque lo que necesitamos es que cada chico y cada chica, como bien dijeron, pueda estar de la mejor manera posible en su núcleo familiar, ¿No? excepcionalmente en casos extraordinarios, tendrá que salir de él, pero lo que se busca es que realmente la familia sea el sistema de protección integral más, más cercano, más, más fuerte, más sólido y desde el inicio de la vida para cada niño, para cada niña, para cada adolescente. Muchísimas gracias, Luis Elena. Ha sido un gusto, ha sido extraordinaria esta sesión. Y a quienes nos ven, casi las, las mil personas que están conectadas en Zoom y en Facebook, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en, para el panel del día, eh, para, para, para el siguiente panel de mar, del martes. Muchísimas gracias. Muy buen día. Saludos hasta Montevideo, bueno, Luis. Gracias. gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Sí. <laughs>